Sí. Músico. Sí. Compositor. Sí. Intérprete. Sí. Fachero. Fachero. Sí. Latin lover. Sí. Oh. ¿El señor. Seba. <risa> Seba, caray. Se va, caray! ¿Qué qué qué Por favor, qué Muy bien, muy contento de, de visitarte nuevamente. Hacía mucho que no nos veíamos. Mucho. Lo, a los chicos también, a los, a los cámaras, bueno, al Tini. Hacía un rato que no los veía, así que feliz, feliz es que estar hace, en el programa. ¿Hace cuánto que te fuiste a Buenos Aires? Me fui hace, en el 2019, uh -huh. eh, hicimos varias fechas en Buenos Aires, bueno, estuve instalado en Buenos Aires, y después de la, de la gira que hicimos en el verano con Abel Pintos, eh, allá por el 2020, se desató la pandemia, claro. y con mi compañera, mi mujer, decidimos vivir en San Juan. Así que ah, nos fuimos a San Juan. Un trotamundo. Sí, sí. Bueno, he andado por todos lados, pero claro. ahora es donde más afincado estoy porque tengo mi bebé, que se llama Isabel, de serio? un año y nueve meses. Ay, sí. Lo que trajo la pandemia. Lo que trajo la pandemia. Es que sí, chicos, estuvimos tanto tiempo encerrados sí. que bueno, eran bueno, cosas, eran cosas. Era un, era comedi, un poquito ¿no? de serie no, no. Y, y, y comer. Claro, no vino a visitarnos antes igual Isabel, pero consideramos que el mejor lugar para para vivir porque la familia de, de, de mi compañeras de, de San Juan era vivir ahí en San Juan entonces crece con sus primos crece con, con, con su abuela Qué bonito. y nada me queda re cerca también Mendoza está. Sí. y también he sido muy inquieto toda mi vida entonces digo volver a Mendoza me encanta Mendoza amo Mendoza eh, cada vez que vengo me, me, me siento muy a gusto porque aparte están mis raíces acá siempre Dicen, voy a comprar a San Juan, ya me conocen allá Me dicen, ahí viene el menduco, ¿qué querés el menduco? <risa> en, en cultura de, de San Juan también el menduco, me tienen así por el menduco Qué bien. Pero me siento muy a gusto, es un, un, un lugar muy hermoso para mí Me gusta que hiciste como al pasar, ¿no? Ahí la gira que hicimos con Abel Pinto sí, y Como que lo tratás como, claro, como Tranqui. que fuera un como don de <risa> Claro, un pibe, un hermano, un compañero de colegio Pinto Bueno, somos, es Abel somos, Pinto, somos muy amigos, ahí estaban pasando algunas imágenes Ayer también Instagram me recordó un momento que tuve con Serrat, con Manuel Serrat en el 2015 que cantamos wow. juntos en el arena, wow. eh, con Drexler también. Bueno, ha sido la vida es muy generosa conmigo y lo agradezco. No, la verdad es que es impresionante y encima porque además Además de humilde, empezaste desde muy chiquitito. Sí. sí. Te sentís un, un bendecido porque la verdad laburás de eso desde que tenés noción, creo, y, y has recorrido mucho. Sí, bueno, yo me siento un, un, un... Antes que nada me siento agradecido porque también creo que eso se, se vive en la casa, viste. Le agradezco a mis viejos también de que de chiquitito me, me, me ponían música de todas partes del mundo, me incentivaban a aprenderme canciones, a recitar poemas. Me facilitaron mi primer guitarra, o sea, de decir, bueno, toma, querés estudiar guitarra, anda a estudiar guitarra. Y también las amistades, los espacios también, es muy importante agradecer eso. Mendoza ha sido generosa conmigo, Godoy Cruz, eh, Guaymallén, Luján, siempre me han, bueno, Cultura de la Provincia, siempre me abren los espacios. Y tengo muchos amigos que, que han sido, ellos también tienen esos éxitos conmigo, porque supieron decir, bueno, eh, va a tocar una, una serenata Sebastián Garay, que yo era un pibe de 25 años, y no le vamos a decir para quién es. Fui al lugar, empecé a tocar la serenata y entró Mercedes Sosa. Ay, Conocí a Mercedes Sosa y me invitó a cantar con ella, a grabar oh, el himno mio. argentino con ella. O sea, mm. cosas que son sí, mágicas, sí, sí. que están buenísimas que me han pasado, pero hay un montón de gente que le pasaron porque fueron sí. los que me pusieron en ese lugar. Es una historia, te digo, me lo contás así y lo relaciono rápidamente con Abel Pintos, sí. porque la primera vez que la vio era muy chiquitito y se largó a llorar, dice que no podía pararte de sí. llorar, y cuando la fue a conocer años después, ella, que lo había visto desde el escenario, lo había identificado y le dijo, vos eras el que en tal lado lloraste eh, en primera fila. <risa> se había puesto nerviosa la sí, mamá tanto. impresionante. Tanto lo... Sí, la verdad que, bueno, nada, Mercedes tenía esas cosas, viste... Eh, una mujer muy conectada Siempre me gusta decir que ella cada vez que cantaba Tenía gente atrás Y si quiero algo para mí es eso Tener experiencia y tener gente que canta conmigo Como eso que te cuento no Que fueron eh, generosos conmigo En ponerme en esos lugares Y por eso el tema Gracias que sí. estuviste probando en el, en el corte sí. ¿Lo podemos bueno, escuchar lo un ratito? Bueno, sí. Sí. sí Después seguimos charlando Pero me encantó bueno. Capacidad de asombro Y que sea capaz de cuidar la cabeza que llevo sobre los hombros Que no pierda de vista la mueca de tu sonrisa Y en lo cotidiano besar el suelo que mi amor pisa Que no me falte ni la duda ni la certeza Y que sea capaz de aceptar el error y el acierto que me enteré De pasar por esta vida sin dar las gracias Ay, amor, cuídame de la desgracia De pasar por esta vida sin dar las gracias Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. <risa> wow. ¡Bravo! Genio. ¡Qué genio! Hermoso. ¿Estuviste en Vendimia? Estuve en Vendimia. Estuvimos en el homenaje al folclore cuyano y en el homenaje a Juanita Vera que uh -huh. para mí fue muy importante porque es una, una, una cantante increíble y que me gustó mucho que se le rinde un homenaje porque, eh, a ver... Todos saben, o algunos no saben, el folclore siempre ha sido como un reducto de, de voces masculinas. Uh -huh. Y ella siempre estuvo vigente, estuvo siempre amorosa y siempre predispuesta para cantar nuestras cosas. Entonces, se le rinde un homenaje que fue muy merecido. Me Qué gustó bonito. Mucho. Y además, nada menos que la fiesta mayor de los mendocinos, sí, ¿no? sí, en sí. En ese teatro tan, tan bonito y que sí. estaba repleto. Las tres noches sí, se sí, estuvieron repletas. Se aprende muchísimo en ese escenario. Eh, se trabaja con profesionales que son muy talentosos y, y a mí me gusta mucho ese ambiente. Recién hablábamos un poco de tu relación con, con grandes figuras, grandes cantantes. Sí. Pero vos sentís el reconocimiento que tenés a nivel nacional con estas grandes figuras. ¿Sentís reconocimiento en tu tierra? ¿Sentís el reconocimiento acá en Mendoza? Sí. Con la gente, con... Sí, pero no sé, no, no me detengo a pensar en uh -huh. eso. Lo que sí, en Lo que sí pienso es en poder sentarme y charlar tranquilo acá con el Tini, que es artista de Mendoza también, y estar tranquilo, o sea, y no deberle nada a nadie ni que me deban nada, creo que ese es el mejor reconocimiento, y que valoren tus obras y te digan, loco, te vi en tal lugar, o vos también me dijiste, che, has andado por todos lados, bueno, eso es un reconocimiento para mí. Después lo otro, si llega la popularidad que estoy buscando, o, o el éxito que estoy buscando, que es la zanahoria de todos los días, que va por delante, Buenísimo. Mientras tanto, disfruto de esas charlas Qué bonito, qué bonito. Chicos, ¿quieren preguntar? A mí me gustaría preguntarle, sí. porque recién escuchábamos la canción y en general, tus canciones y tu música, es muy sentida, ¿no? Sí. Cada una de las palabras tiene un significado y va hacia un lugar que vos querés que vaya. ¿Cómo es esa composición? Digo, primero si es letra propia, supongo que sí, pero ¿cómo es eso de inspirarte y poder componer esas letras y la música, que también tiene mucho que ver con toda tu historia y con todo lo que vos querés transmitir? Mirá, tiene, tiene un enrosque, ya de por sí. ¿Nos imaginamos? Porque... Sí, sí, porque, bueno, esta canción nació hace un tiempo en Buenos Aires y me pasa bastante seguido que tengo por ahí, que me puede, no me va a dejar mentir el tini que es así, viste o vos, que también estás en la misma. Hay momentos de, de, de lucidez en que baja una idea y baja una frase o baja una... Anoche a las 3 y media de la mañana también, o sea, es como que me despiertan las palabras, claro. posta, es así. Sí, loco. No Entonces, días. cuando me baja de esa manera, eh, es que lo hago canción. Por ejemplo, el, el otro día estaba, eh, veía a mi mujer y a mi bebé jugar. No sé por qué, a veces me distraigo. Es que la rutina, el mango y el estrés Me van desdibujando Ya si pierdo este milagro De verte sonreír Brillando para mí Y sin prisas Somos eternos ¿Eso es una canción? ¡Claro! a las 4 de la mañana! Porque escuchame una cosa, no. la carta así nomás me hace llorar. Claro. Eh, pero te pregunto escuchándote. Qué sensible que estoy. No, escuchándote, como que me cuesta pensar que sos un tipo que se deja llevar por eso, digamos, que el adrenalino sí. al día a día, que pensar que tenemos que pagar las cuentas, que tener la plata, la plata, la plata, la plata el ser famoso. ¿Viste? Como que das la sensación que vivís como en una tranquilidad absoluta, como relajado sí. Me pasa factura el colesterol también ¿En serio? No me negar, Mirá vos. Pero, Bueno, bueno tiene que tiene que ver con el estrés Va el por dentro, Claramente. claro, la procesión siempre va por dentro Pero me trato de mantenerme eh, tranquilo y decir, bueno sabes dónde cae la ficha? Me parece y no voy a dar eh, cátedra de nada Sino como que es una sola la vida Voy a probar con este manager que me gusta Voy a probar con este artista que me gusta A ver, le voy a pasar esta canción Me voy a presentar en este escenario O quiero trabajar en cultura de San Juan Siempre estoy como apuntando de A ver, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Entonces, pero a la vez cuando tenés ese freno Mirás a tu esposa claro, y a tu y digo, hija ¡Wow! ¡Qué claro, fortuna! O sea, sí, sí, me, me, me gusta Entonces va por ahí la cosa Mirá, qué lindo De estar presente, imagínate. Y la sensibilidad flor de piel siempre, además siempre, siempre, No, pará, pero es que a mí me escriben esa canción Y yo me muero. <risa> muero acá, chicos. Me muero acá. Dios mío. Y esto que qué está sonando a es la ver. última canción que se llama Tú. Ah, ahí están. las <risa> chicas. Eh, muchos gorros, muchos sombreros. Sí, ¿no? muchos. ¿Eh? Mucho. No, no. Es que el sol parte. <risa> sí, Ha ¿sí? no, volado sí, algunas chapas, ¿no? No, no, no claro. Y <risa> va cubriendo un poco. <risa> qué eh, bonita. Yo, sí. qué Isabel y María José. Bueno, a mí me gusta se hablar de mi familia porque, aparte, creo que somos la familia que uno y disfruta, así que me parece que es importante eso claro, claro, así que, bueno, que elegiste eso que soy que... es tú, es una canción ah. nueva también que salió el, el, en mar, en noviembre del año pasado ¿y se la dedicaste sí. a ella o qué? No, de qué tratas? es una canción que me traje de España hace mucho tiempo ¿Ah? y cuando estuve de gira y la, la pude largar el año pasado Qué Hermoso Yo ah, solo me sentía muy identificado con lo que decías Esto de por ahí levantarse a las 4 de la mañana Pensando en, en tu caso en la música O en el mío en el programa sí. No, pensando, la ni super, ni un, pensando en la pensando un, de las novedades sí. Y acá en, en las entrevistas tenemos una la, Para tú y preguntar con nosotros Que es una pregunta, la tenías ahí, Orne Pero acá la tengo, no, la tengo acá Tranqui, tranqui, tranqui tengo acá, digital es una situación, vos vas a tener que elegir lo que te parezca Sí Te llama el chaqueño para la vecino Sí ¡Wow! Para vale, poner vale. una peña en Salta y una en Asunción del Paraguay Pero te dice o te pide que tenés Porque él está peleado con... Con casi todo el mundo No Él está peleado con un artista muy importante Y te pide que vos tengas que negar De la amistad con la gente que conoces del ambiente sí Qué difícil oh. la pregunta. Sí, estás peleado con Abel, estás peleado raso? con Abel Pinto. Claro, sabes que está peleado Abel con Abel Pinto. Sí, rey, pero pedía duda. Te pide que niegue sí. tu relación con Abel Pinto. Sí. Sí. Pero sí, te dices: o sea, venís acá, ponemos la peña, salta Asunción, pero tenés que desconocerlo a Abel. En dólares. Sí. Primera entrevista, pues, en te dólares. preguntan y vos qué decís. Eh. Mira, puedo ser un poco. <risas> ¿Qué? ¿Qué? ¡Epa, dudo! No, no caigas ahí o sea, que No caigas Si no, no vienes a ver Robate guías por el dólar Pensá en tu vida Y comenzó no, en tu claro. tubo ¿Sabes por qué caigo? Porque sé que después eh, Donde nos encontremos Vija, ¿cómo andás? ¿Qué andás haciendo? O sea, ¿qué bueno? Acá estar está, todo acá, bien. está 50, acá está 50 ¿Sí? ¿Querés venir a, a Paraguay a tocar? <ríe> Mirá vos ¿Tocaste ¿Qué, qué? manchaqueño o ¿no? No, me gustaría tocar alguna vez con él. ¿Con quién eh, te quedas así de artista? Porque nombraste varios grosos, pero ¿quién te queda? ¿Qué, qué sueño tenés? Eh, me gustaría tocar con Sabina, que le abrí el concierto hace unos años, pero me gustaría subirme al escenario y darle un abrazo al, al, al viejo y poder decirle qué, qué groso lo que escribís. Con Caetano Veloso me gustaría cantar. Eh, ¿Con quién más me gustaría cantar? Y de Argentina, ahí va. Me encanta, me encanta. Que me encanta. Lo que duran dos Iba a cantarla, pero dije, ay, qué mal canto. Ah. Te voy a arruinar la tarde, pero sí, no viste Viene ¿no? también yo, <risa> Me acordé, me acordé que ha Y después de Argentina me gustaría compartir. Eh, eh, creo que con Nahuel con Penisi me, me, me llama mucho la atención cómo es su universo. O Pará, sea, lo de universo paralelo, con la conga, dale. Sí. Es un exitazo, es, es divino, impresionante. Sí, sí, sí. Además se te pega. Pero me, me vuelve más más loco todavía el hecho de el, solista? De el, el espacio que él debe el manejar espacio. adentro. Ajá. Porque en esta inmensidad, cuando uno cierra los ojos, a mí me pasa bastante seguido mm. y estoy cantando y estoy para adentro. Sí. Pero imagínate él... Que todo el Toda su así, vida, todo sí. el tiempo así. Pero imagínate cómo debe ser su espacio adentro sonoro y cómo puede ser su musicalidad. No, no, no. Y, pero no me gustaría cantar en un escenario con él. Yo quiero cantar con él. Un en asado el, interno en, así. Sí, en su casa, o sea, en una cervecita de por medio y disfrutar. Toma, porque te veo que tenés ganas de sí, tomar una una cervecita, sí, la cervecera. chicos, Bienvenidos tu familia hermosa, me encanta. Vos habla loco porque ahora vamos a Sí, no, chicos, quiero decir que van llegando muchos mensajitos. Qué placer escucharlos, Eva Genio. Lindo, Grandes, grande, Seba. Un gran abrazo desde la consulta. Soy Jorge Mira, Garro. Fuimos juntos a despedir a Mercedes Sosa. Es verdad. Oh, bueno, un abrazo Qué placer de cantante. Qué lindo escucharlo. Y van llegando muchos mensajes. Gracias. <risa> <Qué lindo. risa> bueno, muchas gracias. Quiero escucharte hoy en otro tema. ¿Qué Te querés voy, cantar? Quiero terminar esa canción. Dale, ¿Sí? terminala. No. Haz lo que quieras. Bueno, ¿tenemos más espacio? Por supuesto. Bueno, entonces. Hasta las nueve. No, vamos, no. <risa> vamos <risa> hasta las nueve. Bueno, igual. Sobre esta basecita les digo que mañana voy a estar cantando en la bodega 16 Y va a estar hermoso, mañana y el sábado, así que pueden venir sí, Que no me olvide nunca los nombres que tanto amo Y que cada día recuerde vivir en el hoy y sanar el pasado que no me pierda nunca la musa que me improvisa. Y este corazón que canta debajo de esta camisa. Que no me falten la dicha ni los fracasos. Y para calmar el dolor que siempre tenga tu abrazo. hay canción, cuídame de la desgracia de pasar.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 los besos que he dado la llave del candado. La piel y el acero volar por el cielo. Los pies del viajero, mi hermano y mi abuelo. La fruta del mercado, el café y los mandados. Dolor de aspirina. Tu casa ornelan. La casa de ustedes, familias que están mirando. <risa> y la esquina. Oh, Dios mío, Dios mío. Ahora, bueno, ¿hasta cuándo te quedas acá en Mendoza? Bueno, me vine a tocar a, a la bodega el viernes y sábado uh -huh. y ya el domingo me pego la vuelta. Uh -huh. Sí, sí. Eh... Pero cada tanto armás showsitos acá, te sí, viniste, sí, sí, claro, sí. aprovechás y sí, ves a la sí, familia. Sí, vengo, todo. le doy unos besos a mis viejos y, y voy y vengo siempre. ¿Es lo más duro de estar lejos, estar lejos de los papás? Sí, fue duro en la pandemia, uh -huh. o sea, porque no podíamos pasar de San Juan acá Bien. y ver a mi bebé que no la conocían todavía y, y, y qué sé yo, te, te separa una hora y media de viaje, dos horas de viaje y decís, pero si estamos acá nomás y nada, bueno. Es lo más duro, sí. A veces me gustaría tener más tiempo y estar más cerca de mi viejo y lo valoro ahora, uh -huh. que estoy lejos, entre comillas, para tomarme un vino, para disfrutar con él y charlar cosas que me están pasando ahora que soy papá. Uh -huh. eh, nada eso. La verdad es que sí, que cuando sos papá entendés mucho a tus papás, Sí, ¿viste? Totalmente. Tanto que los criticamos en la adolescencia. se <risa> sí. eh, Seba, ha sido un placer tenerte. Para mí también. Me encanta, me encanta. Yo le pediría un tema más, no sé ustedes. Sí. No sé ustedes, el eh, que quieras, algo que te marcó, un tema tuyo, eh, lo quieras contar, lo que quieras. Eh, voy a cantar Los hermanos del sol Que es un homenaje a los trabajadores de Londrina. Ok. Es mi costado más folclórico Y lo voy a cantar porque estamos en tiempo de vendimia Y también para invitar a todos Mañana a la bodega A16 Y con esto nos vamos a la pausa Sí, por Dale. favor Bueno, gracias Orne Gracias, gracias a gracias, vos amigos. Gracias. gracias Gracias Familias enteras Bajo el sol de marzo entre las hileras Allá por Perdriel, masticando greda, contemplando el cielo, apurando el fruto, cosecha especial. Son tan bellos mil colores, son los hermanos del sol. Yo en los acoplados de tantos camiones viajan, viajan, viajan, viajan apretados. Van Pagua y Mayer, van tanteando el taucho. La camisa suelta, suelta los mates amargos al amanecer. Entre la esperanza, pájaros, violancias, luna, vegetal y entre tanto barro, sudor y melaza, tanto es el cansancio, un hombre al final, son tan bellos mil colores.